Una de las posibilidades que tiene el alumno cuando ingresa a Classroom es ver las tareas que tiene pendientes y las tareas que tiene completadas, teniendo en cuenta que por ahora Classroom no, no diferencia entre tareas pendientes y tareas reprobadas, esto es que necesitan volver a rehacerse. Una vez que se completan y se han entregado, la considera ya como completa. En este caso, vemos bien por todas las clases o por la clase esta de Usar Classroom que estamos mm, demostrando vemos que no hay tareas pendientes y que hay una tarea completada. Sin embargo, en el mail el alumno ha recibido que su puntuación es de 40 sobre 100, con lo cual esta clase necesita una serie de mejoras y ha recibido unos comentarios. bien Vamos a eh, a la clase y decidamos que el alumno había presentado la tarea y se da cuenta de que algo no, no iba bien o, o hay que mejorarlo, entonces podría anular la entrega. En este momento, cuando anula la entrega, va a volver a recuperar el control sobre sus archivos, va a poder volver a editarlos y va a poder volver a eliminarlos incluso. Les voy a eliminar este archivo que no correspondía porque me equivoqué o voy a modificar uno de, uno de ellos. Una vez que haya hecho las modificaciones pertinentes, podrá volver a enviar la tarea nuevamente.